Gracias, presidente. Buenas tardes. Arrasa Bueno, a nuestro grupo parlamentario, toda iniciativa parlamentaria que conlleve estudiar la posible inequidad de acceso a medicamentos, en este caso oncológicos, así como la situación de nuestro sistema de salud, los retos, las herramientas para sostenerlo y mejorarlo de cara a futuro, pues nos parece bien. Pero no creemos que para esto sea obligatorio eh, organizar una ponencia que, pueda dilatar en el tiempo o paralizar las necesarias mejoras que nuestro sistema demanda y que desde nuestro grupo y también desde las organizaciones de la sociedad civil pues venimos denunciando con propuestas de alternativas reales. Verá, Una de las causas por las que aumenta la inequidad y la dificultad para acceder a los tratamientos pues es haber vaciado durante los años de la crisis el fondo de cohesión que fue dotado en su origen con 150 millones de euros y recuperado en los presupuestos generales del Estado de 2017 con la cifra vergonzosa de poco más de 3 millones de euros. Para esto no hace falta un estudio. Tampoco podemos olvidar la falta de operatividad del Consejo Interterritorial de Salud para todas las cuestiones que les en, que les encomienda la Ley General de Sanidad, que posteriormente desarrolló la Ley de Cohesión y Calidad en el Sistema Nacional de Salud y que tiene mucho que decir en la inequidad del acceso a los tratamientos de forma territorial. Y es que, como bien sabemos, las personas que estamos aquí presentes, pero sobre todo quien lo percibe y quien lo sufre es la ciudadanía a diario, pues nuestro sistema de salud está viviendo un deterioro desde 2009 con una política de recortes muy agresiva. El gasto sanitario público ha descendido en torno a un 20%, suponiendo en la actualidad tan solo el 5,7% del Producto Interior Bruto y lejos de la cifra de gasto sanitario de los países de nuestro entorno. La brecha entre los diferentes territorios se extiende cada día un poco más y cuestiones como los copagos sanitarios que conllevan la exclusión en el acceso a la prestación farmacéutica de una parte de población, el cambio brusco estructural de acceso a la sanidad que supuso el Real Decreto 16-2012, la gestión de las listas de espera, la baja inversión en investigación, la ineficiencia económica en la gestión la inequidad entre las diferentes comunidades autónomas y, en definitivo, la cada, vez, la cada vez peor percepción que la ciudadanía tiene del sistema de salud nos debe preocupar y asumir las responsabilidades. Verán, las organizaciones científicas y las organizaciones civiles nos están haciendo propuestas y nosotros tenemos la obligación de escucharlas y de implementar aquellas que aporten beneficios al sistema. Tenemos la obligación de construir un sistema de investigación médica eficiente, sostenible y que garantice el derecho universal a la salud y el acceso a los medicamentos que la población necesita a un precio asequible. Y para ello necesitamos un cambio en el modelo de inversión de investigación. Es necesario promover iniciativas de I+.D. basadas en nuevos modelos de innovación que no dependan exclusivamente de las patentes como incentivo a la investigación y modelo de negocio y que garanticen la cobertura universal de pacientes y de enfermedades. Es necesario introducir criterios de eficiencia y de transparencia en el sistema y garantizar un debate público informado. La sociedad tiene derecho a conocer. Es necesario introducir criterios de interés público para toda inversión realizada por el Estado, criterios sobre el precio final de los medicamentos, el acceso de pacientes a ellos o incluso la, propia, la propiedad misma de la innovación. Se hace imprescindible introducir en las comunidades autónomas mecanismos ágiles de información sobre el acceso a las innovaciones que fomenten la eficiencia y la transparencia en los procesos y que se coordinen con la Agencia Española del Medicamento. Señorías, tenemos la obligación de actuar, porque el acceso a los medicamentos no puede ser un lujo al alcance de unos pocos. Y hablando de dificultad en el acceso a tratamientos oncológicos, pues también tenemos que hablar del reciente estudio de la Asociación Española contra el Cáncer que hizo con motivo del Día Internacional y que muestra otra cara de la enfermedad, la de su impacto económico y la que lleva a pacientes en situa a situaciones de pobreza. Según este estudio, cada año unas 25.000 personas en nuestro país con cáncer se encuentran en riesgo de exclusión social a causa de su diagnóstico. Se trata principalmente de personas que realizan trabajo autónomo, personas en desempleo o personas con empleos precarios. Estas personas sufren el proceso de, de, que sufren el proceso del cáncer y sus tratamientos y su recuperación trabajando como pueden o, en otros casos, incluso sin poder hacerlo. El pacto de Estado por la sanidad, tan anunciado y tan inoperante a día de hoy, pues también sigue sin tener ningún tipo de fruto real para la solución de los problemas de la gente y sigue sin atender las demandas de los colectivos sociales en cuanto a, por ejemplo, la necesidad de una asistencia sanitaria universal y gratuita y el reconocimiento del derecho a la salud como un derecho fundamental. En definitiva, y termino ya... Nuestro sistema de salud sigue en crisis y necesitamos dar respuestas a la ciudadanía, no solo elaborando estudios e informes que, insistimos, pueden ser útiles, pero que no deben paralizar para avanzar en los problemas que a día de hoy son necesarios abordar y que no admiten más prórrogas. Muchas gracias.